Bueno, ¿qué tal a todos de nuevo? Como lo prometido es deuda voy a poneros, que no lo puse en el otro vídeo del, del bus compreso de Guadam Audio, eh, la comparativa del stem de drone que hicimos con el API 2500 no lo tengo aquí, pero si sí está grabada la, el stem, entonces lo que vamos a hacer es poner unos parámetros similares en el, en el de Guadam Audio para ver cómo suena la comparativa, la idea no es que son iguales, o sea, no, es, no es intentar ajustar el el compresor de, de One Audio para, para que suene igual, sino poner unos parámetros muy similares tanto en reducción de ganancia como en el ataque, ratio release que tenía o que hicimos en el API 2500 eh, con la idea de ver con estos mismos parámetros qué diferencia hay entre entre uno y otro. Lo que sí haremos es intentar igualar el make up o lo que es la, lo que es la salida para que ambos compresores suenen el mismo volumen y pueda apreciarse, ¿vale? Entonces bueno aquí el vídeo no tiene mucho más que yo grabé ahora el, el compresor de buen audio que veáis cómo va reaccionando y, y vemos la, la comparativa vale pues venga vamos a ver cómo como suena yo no y el otro e iré intercambiando para, para que lo apreciéis mejor vale no intercambio nada porque no está entrando el drum no está el drum si ponemos el drum conseguiremos que, que funcione si no difícil Bueno, pues hasta ahí la, la, la comparativa de los dos, al final haremos algunas apreciaciones si queréis de lo que hemos oído y las diferencias que veo yo entre uno y, y otro, ahora si queréis vamos a hacer lo mismo prometiendo el bus compresor y la línea del bajo para que veáis cómo también puede ir en, en un bus o un stem que, que en este caso sería del, del bajo y lo vamos a hacer junto primero. En solitario después lo, lo hacemos en, junto con la, con la batería que muchas veces yo lo he hecho Que es meter el bajo que queda también muy muy potente metiéndolo junto con, con el drum ¿no? Entonces vamos a... voy a duplicar esta pista Y así perdemos menos tiempo Vamos a poner aquí, pum pum, stem, bass Venga, pues vamos a ir, vamos a ir haciendo lo mismo y vemos cómo, cómo reacciona en el, en el bajo. Voy a un ataque muy rápido. ratio de 4 y un release de tres milisegundos vamos a quitar el high -pass filter Salir el ataque visto como reacciona también con el bajo y suena, suena bastante bien sobre todo en un bajo estocado así un poco fuerte reacciona rápido al pico hay que abrir un poquito de ataque quizás y, y bueno todo suena bastante bien vamos a hacerlo de juntar el stem de tanto de, de batería como de como de bajo y vamos, vamos a hacer lo mismo vamos a duplicarlo voy dejando aquí guardadito las pistas más, más. Pues hacemos igual, vamos a meter los dos, nos da el primero como suena, vamos a subir el tres holes. Bueno, en relación a, a cómo suena uno y otro, la verdad es que son, el sonido es muy, muy similar, como he visto, sobre todo como teníamos configurado el 2500, bueno, ambos son, son compresores VCI y están pensados sobre todo para el, para el bus, para un mix, ¿no? para un stem, para un grupo, para incluso en, en mezcla, ¿no? quizás el API 2500 menos en mezcla, ¿no? que también se usa bastante, sobre todo porque tiene muchas más opciones. Que el, que el de One Audio, que, es, que tiene las opciones muy parecidas al de Solid State Logic eh, Tiene otras, cos, otras cosillas el 2500 y si es por eso que quizás es un poquito más versátil que este pero si lo ajustas más o menos en los mismos parámetros pues, eh, hemos podido ver que el sonido es muy muy muy similar entre el 2500 y el de API y el, y el de One Audio ¿no? Entonces, en realidad hace, pues, hacen las funciones muy muy muy parecido y serán digamos un poco los tres compresores ahora mismo de ese estilo que que me parecen más sutiles en, en estas funciones, ¿no? los grupos de drums o incluso para el mix final, ¿no? Para hacer un, pues un pequeño control de, de compresión y generar ese, ese empaste, ¿no? Entre instrumentos y todo, la, todo el audio que tenéis en un, en un proyecto en una, o en una, en una canción, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, como os dije, eh, seguimos utilizándolo en, en otros stems mmm, y finalmente en el, en el mix, max, ¿De acuerdo? Ok, pues nos seguimos viendo. Saludos a todos. No olvidéis de lo, lo de la suscripción, ¿eh? el cacharrito está de aquí abajo a la, a la derecha y la campanita. Venga, saluda a todos.